Buenas tardes. A ver si me ven por ahí. Buenas tardes. A ver quién es el primero en conectarse. Mayra Marín, Rosana Europeza. ¿Dónde andará Rosanita Europeza que no la he visto más? Desde el momento que dije que me iba a aliviar con Milanés, pues Rosanita Europeza más nunca en la vida se conectó. Diana Sepp, la gente de Italia. Hola Dalli, ¿cómo tú estás? a saber si se escucha bien, si no hay interferencia hoy. Más o menos, Dayana, hazme saber a ver ahí. Buenas noches, tarde maestro. Junia Borrell, Yanni Borrel Mimi. Hola, buenas tardes, Mimi, ¿cómo tú andas? Buenas tardes, Tomás, Armando. Saludos, Montecristo. Saludos y bendiciones para todo Montecristo. Dayana, bien, te escucho muy bien, qué bueno. Ojalá no se vaya a la basura esta. Eh, qué bolaca, capucha, que nos traes hoy. Deja que yo te coja la base, Dios. ya empezaron. Buenas tardes, maestro, Rodilla. bien. Eh, Jorge Pérez, Monchito, Ediberto Pérez, un abrazo. Buenas, Josi López, la gente de Texas. Abrazo, fraternal hermano Monchi. Saludos, maestro, Cristóbal, Gianni Borel, Venturas Company, qué bueno, Reimundo, Reinaldo. José Antonio va a hacer un saludo para ti, Reinaldo. Mimi, bien Patri Vida, saludos, Sisto Portales. Gracias, Sisto, por estar ahí. Buenas tardes, maestro. Un saludo, un saludo para ti. Eh, Mónica Cortés, Gilberto González, saludos, maestro. Raúl Acanda aquí presente. Saludos, um, Diana Set, ya di mi like, den like, por favor, den like, saludos y bendiciones. Román Hernández, Ale, Capucha, Ale, te quiero. Oye, ¿te acuerdas de los sajiacos hechos con huesos de vaca? Ni me digas nada, Nico. Saludos, maestro. Occidente, loco por ser libre ya. Pérez Quintero, Río. Tú eres el de Pinar del Río, Pérez Quintero. Sebastián, llegué. Sebastián, ¿cuál? El cangrejo. Eh, saludos desde Alemania. Que bueno la gente de Alemania. Monchi, del Link. Saludos a todos del chat, maestro. Feliz primero de mayo. A Alex Ávalo, felicidades para ti. También haga una encuesta con su gente y pregunte quién desea que se unan a Milanes, por favor. Ventos Company de Enlaya, Artemisa. me eh, Saludo desde mis Mis Capucha, José Cárdenas, eh, 55 personas conectadas. Eh, abajo el comunismo Mini, maestro, falta poco seguro de eso. Danos la novena nueva, Monchi. Saludos maestros desde Guanabacoa. Mirta Peñalver, tú fuiste la que me preguntó por, por el comandante René de los Santos y tu hermano. Mirta, saludos y bendiciones desde La Habana. Brian Fernando, un saludo para ti Brian. Un saludo a la gente de la capital de la República de Cuba. Cuando se deje de escuchar o falte la señal, me avisan una tarde, caballero. Carmen Dobson, buenas tardes para ti. Diecisiete portales que suspendieron el 1 de mayo en toda Cuba. Sí, abajo el comunismo, bien abajo, saludos desde el País Vasco, Monchito, Mirta Peñalber, sí, qué bueno. Se ve bien la imagen ahí, caballero, yo veo esto distorsionado, se ve bien la imagen. Aquí estamos, Ventos Company, Libertad, buenas tardes, maestro, bendiciones para ti, familia, desde Tampa, eh, presente, Monchi, se ve bien, saludos, maestro, desde Ciudad de La Habana, Iris, María Díaz González, un saludo para ti, Gilberto González. Sí, maestro Capucha, tú sabes si sí, Tiburón, el de Son 14 murió. Creo que Tiburón murió hace años, sí. Y se acuerda bien, sí, claro que sí. Tiburón que buscas en la orilla. Y el toque del tema de Carlos que aquí Quiero que hoy toque. No he, no he visto. Yo estaba el Mari. Eh, ellos saben que les queda poco. Se ve y escucha muy bien. Sí, maestro. Monchi está de acuerdo en que se una a Milanes, se ve perfecto. Eh, Monchito, se ve perfecto. Yo no he visto las redes sociales hoy, caballero. Yo estaba trabajando, llegué ahorita y yo no he visto las redes sociales hoy. ¿Para qué, lo, para qué los voy a engañar? Yo estaba en otra cosa. Se ve perfecto presente, maestro. Rosa la cubana. ¿Alguien sabe algo de Rosana Oropesa que desde que yo dije que me iba a juntar con Milanes, se perdió y no apareció más. Alex está de acuerdo que se una a Milanes con Milanes lo mencionó hoy. Así que bueno. Eh, qué bueno. Consiste a Pepín Goderichi, Goderich. ¿Quién es Pepín Goderichi? Eh, ¿Quién es Pepín Goderichi? Bueno, cuando hayan 100 personas voy a tocar un tema un poco delicado. Monchi, médico, no sé. Milanés está dando estrategia de lucha para los cubanos dentro y para el exilio. Buenas tardes, presente. ¿Qué crees de la suspensión del primero de mayo? Ahora vamos a hablar del tema. Eh, 73 personas conectadas. Cuando tengamos 100, nos vamos a conectar. Yo no he visto las redes sociales, me voy a enterar de lo que está pasando con ustedes, generalmente quiero que me lo confirme la gente mía, o sea, todos son míos pero la gente que viene vieja conmigo que son los que tengo confianza, por ejemplo Monchi, Ale eh, Akanda eh, María Dawson Zipper, sí, estas personas que vienen de tiempo conmigo hay muchos que se han sumado nuevos no sé quiénes son pero tengo que ir haciendo confianza con, con los nuevos que han llegado que quiero saber qué pasó con el primero de mayo si lo suspendieron en todo el país o solamente suspendieron el, el acto central de la plaza que siempre hacen quiero quiero saber porque yo de verdad no estaba en las redes yo estaba trabajando y de ahí me fui a casi unos amigos a comer unas costillas de res con, con tamal y con gris llegué apenas hace una hora, hay una directa de milanes hablando de los barcos que han entrado a Cuba en el mes de abril, realmente hay falta de combustible mentira, han entrado cuatro supertanqueros, se escucha bajito maestro, y ahora qué hacemos se escucha bajito eh, puedes subir tu volumen porque se escucha bajito caballero háganme saber ahí si se escucha bajito o no me dicen ahora por favor Intelig saludos maestro, oye soy vieja pero me tiene loca su horario Ventos Company es que tengo yo trabajo los siete días de la semana entonces yo no tengo tiempo de ajustar el horario, para yo ajustar el horario tendría que dedicarme totalmente a las redes sociales yo estoy en las redes sociales por el amor grande que le tengo a la libertad de Cuba y a la causa de Cuba pero yo en realidad, en realidad no tengo tiempo mucho tiempo para estar en las redes sociales. Por eso es que yo estuve dos años haciendo directas de 10 minutos y de 10 minutos, dos directas de 10 minutos, porque yo no tenía tiempo. Y aún así yo trabajo los siete días de la semana. Lo que pasa es que estoy trabajando menos horas. Le estoy quitando dinero y tiempo a mi familia. Y no dinero, tiempo a, a, a, al dinero, al tiempo que yo dedico para buscar el sustento de mi familia para dedicarlo a las redes sociales porque yo sé que es un compromiso moral que uno tiene con las redes pero yo me conecto cuando yo pueda en el horario de la tarde de 3 a 5 es el como que yo me puedo conectar no me puedo conectar de otra manera yo no puedo hablar de un tema en específico porque muchas veces voy al Salvador y hay retenes militares y te metes una y dos horas entonces es algo que no está conmigo es ajeno a mi vida ¿me entiendes? un imprevisto, un contratiempo, el otro día se me explotó una goma y se me clavó una señal de tránsito y caminé más de 20 kilómetros a 5 millas para no romper el ring con un avión, que, con un camión cargado, traía 150 cajas de plata, ¿no? imagínate, y cada caja tiene 70, 80 libras, ¿tú sabes cuántas libras traía? Traía 3 toneladas y pico en un camión que está hecho para... Para mil libras con la tara completa. Entonces. Yo no tengo tiempo. Yo dedico el tiempo a las redes sociales. Y yo quiero que me dispensen. Me disculpen eso. Que yo sé que los traigo locos a todos. Pero no tengo manera. Por el momento de hacerlo de otra, de otra forma. ¿Me entienden? Ten cuidado con la salvatrucha. Yo no descanso un día, hace más de seis años. Bruno, tienes que hacerte de una goma de repuesto. Es que no se le puede, el camión no se le puede poner goma de repuesto, Pipo. Porque el camión tiene tuercas 24, son unas tuercas 24. Y entonces, una afloja para la derecha y otra para la izquierda, que son generalmente las de adelante. Porque las de atrás no... No se le pueden quitar las tuercas. Entonces, para quitarlo, hay que quitarlo con un taladro neumático. Y es muy complicado. Si se pudieran quitar así como así, yo tendría que... Pero no es tan fácil como la gente lo cree y lo pinta. 107 personas conectadas. Ya, Monchi, ¿es freno de aire? No. No, no es freno de aire, hijo. pero no se puede quitar la tuerca. Hay que tener una palanca que no afloja con nada. Eso se mete con un martillo neumático a presión. Eso es complicado. Camión, camión, camión, camión. Camión, 22 pies. 20 pies, 21 pies, 22 pies. Eh, Argemi Hernández. Argemi, buenas tardes por estar aquí. Ignacio Jiménez II. Gracias, Argemi. Se te quiere y se te manda un saludo. Arjemi, ¿viste mi cuadro? ¿Viste mi obra de arte, Arjemi? ¿Viste qué linda me quedó la obra de arte, Arjemi? Soy tremendo pintor, ¿verdad? ¿Viste, Arjemi? Arjemi, ¿qué tú crees de, de la creación del encapuchado? ¿Soy buen pintor o no? ¿Viste qué, qué, qué, qué obra más, más hermosa pinté? Le pregunto porque soy rastrero también. Ok. Yo no soy rastrero, camionero. Camionero. Voy el mambí desterrado. Yo sé cuál es la herramienta, hermano. Yo sé cuál es la herramienta. Pero no es tan jamón. No es tan jamón. Yo quisiera hacerlo. Quisiera traer una goma de repuesto. Pero casi siempre las gomas no se ponchan. Yo siempre tengo gomas buenas. Después voy a tomar un videito para enseñarte la foto del camión. Son nueve no Lo que pasa fue que me tomé un guarapo caliente a las dos y pico de la tarde y me entraron unos retortijones de barriga. Y, y a pie el camión en la carretera para meterme para la manigua. Tú sabes, una necesidad biológica y con temor porque hay una cantidad de víboras de coral en estas selvas enormes. Cogí el machete para limpiar la maleza y, y de, de necesidad, eh, tú sabes, evacuar el estómago. Y había una señal que le habían cortado la mitad, habían dejado la cabilla. De esas que se atornillan por la base, metí la goma arriba. Cuando le di marcha atrás para sacarla, me la volvió a moler dos pedazos. Y ahí la dejé, me metí para la manigua y me costó, la, la caca más cara del mundo me costó, 150 pesos me costó la garancia. Y de ahí salí suavecito por la carretera, puse el cuatro estoy intermitente, saqué una banderilla roja atrás para que la gente vieran que tenía un problema, que la policía jode mucho en la, en la, en la carretera Panamericana esta. Y ahí poquito a poco, cayendo la tarde, caminé como 20 kilómetros casi así a cinco millas suavecito hasta que llegue una ponchera Argemi Hernández, como te gusta hablar de ti no Argemi, porque es que tú me estás diciendo que yo soy Ignacio II y entonces yo te vine a enseñar este cuadro ¿Tú, Ignacio pintaba así como yo si Ignacio no pintaba así entonces eh, somos dos personas distintas, ¿me entiendes? yo no hablo de mí yo hablo de mi obra, mira, Argemi tú que eres comunista, mira Ignacio pintaba así ¿Tú puedes pintar un cuadro así? Ah, no Tenemos a un cederista en guardia Todo el tiempo hablando volvería Narcisismo es eso Argemi No, yo estoy hablando bien con la gente Pero es que tú vienes a interrumpir Y entonces vengo a enseñar ¿Tú puedes pintar así, Argemi? Tú eres un envidioso lo que tú eres Sí, yo sé, yo sé. Deja de halagarte. Es que tú, tú me excitas a la lago, Argeni. Eres tú quien me excita a la lago. No, y si ves el poema que escribí hoy, mira, mira, Argeni, qué clase de poema he compuesto. Ahorita se lo voy a decir a la gente. Los comunistas no pueden hacer ni poesía. Te leo el poema, Argeni, para que tengas un orgasmo Revolucionario, no, no, yo no le hago caso, pero es que Argemi Argemi está eternamente enamorado de mí. Argemi, viste el poema que hice. Mira, ahora se lo voy a, a, a recitar a la gente. Eh, es que es que no lo puedo ignorar porque si no, no le dan las de pollo. Entonces, tengo que hablar con él, maestro. Ya somos 125 conectados. Sistos Portales, Carmen Dawson, dilo, Carmen Dawson, venga, ahora, eh, eh, en un ratico, en un ratito. Esa es una clama, esto apareció un youtuber negro en su cuadro. Eh, este, este youtuber negro, está en es la maldad. No, ¿para qué lo voy a bloquear? Déjalo ahí. Déjalo ahí. Si él nos ama, las clarias nos aman. Eh, ayer me estaba escribiendo Giovanni Barona, un muchacho que me ha seguido siempre. Y él me pone a mí que estoy entreteniendo a la gente con la historia y que la Seguridad del Estado. María, eh, eh, que la Seguridad del Estado me había entretenido contándole yo historia a la gente. Que me dejara de eso y, y que entrara un pan, a un plan concreto yo desde que aparecí en las redes sociales aparecí con el mismo plan en específico ya yo le dije a Milanés lo que tenía que hacer y le dije lo mismo a Otaola a Eliezer y a la playa de, a la playa de completa dentro de este universo convulso y revuelto que es la oposición política, el exilio y, y los influencers y youtubers. Ya, ya yo les dije a todos lo que hay que hacer. Ya yo le dije a Taola que con chisme nosotros no vamos a resolver el problema de Cuba. Y le dije a Eliezer Ávila, desde que aparecí, que ni vendiendo conejas, ni sembrando matas de ciruela, ni tampoco vendiendo huevos de avestruz y gallina, y haciendo fiestas en su finca el comunismo se va a caer. Le dije a Bárbaro Bacallao y a la serie que Pensante Brian, que dedicando su tiempo a hacer una directa, para engancharse de mi nombre, el comunismo no se iba a caer. El comunismo no se cae hablando y filosofando y contando historias a media como hace Carlos Madrid. No se cae, por decente que sea Luis Denner, mi respeto para ese caballero, a quien escucho cada vez que puedo y aprecio. No se cae haciendo una dupla de, de directa entre la bella y, y respetuosa dama Julidí ni tampoco con el valiente y decente youtuber Orlando Rajadel. El comunismo no se cae con nada de eso. El comunismo no se cae, yo contando historia, el comunismo se cae cuando los opositores son primeros patriotas y están dispuestos a poner la vida por la libertad y ponen a un lado ese mal concepto de que ellos no son libertarios, como suele decir Eliezer, el que él no se sacrifica por el pueblo de Cuba y Carlos Madrid, y demás y demás y demás el comunismo se cae con organización con sacrificio que va más allá de la realización personal y se cree se cree se cae cuando hay voluntad hay disciplina hay compañerismo hay entrega hay espíritu de compañerismo y de pertenencia social eso es patriotismo o sea que lo primero que hace falta Giovanni varona como tú me dijiste y me criticaste ayer, que yo lo he dicho siempre aquí, es que nos juntemos todos y que convoquemos en Miami, porque es la capital de la diáspora, porque es el lugar que tiene el 90% del exilio, a un congreso internacional. Que vayamos todos en igualdad de condiciones. Esa es mi propuesta, para que todos conversemos, para que con un espíritu de humildad y de patriotismo, de amor a Cuba, seamos capaces de sacrificar nuestro interés, nuestro crecimiento personal para abrazar, como suelo decir, y siempre he dicho, el bien común de la patria. Lo he repetido un millón de veces aquí, siempre ha sido mi discurso inicial, Giovanni de Barona. Yo lo he dicho siempre, yo solo no puedo salvar a Cuba, porque ni tengo la gente, ni tengo el dinero, ni tampoco vivo en Miami donde viven ustedes. Hay que convocar un Congreso Internacional, hay que pagar anuncios en los periódicos, hay que hacer una convocatoria y hay que dar un término y un tiempo de plazo para que la gente viaje en calidad de delegado, de observadores, al Congreso Internacional para conversar sobre los problemas que atañen y afectan a la sociedad cubana. El cubano siempre conversó con sus problemas, lo he dicho siempre, lo he repetido siempre aquí, en Himaguayú conversamos, conversamos en Guaymar, conversamos en La Yaya, conversamos en la Asamblea del Cerro, conversamos en la Constituyente del Cerro, conversamos en el Pacto del y también conversamos en la Constituyente del Cuare. Cuando único no hemos conversado es post primero de enero de 1959. Ya yo he dicho lo que hay que hacer aquí. Yo he dado mi propuesta, hay que hacer un Congreso Internacional, hay que todos tienen que ir en, en condición de delegados, con un espíritu de humildad, con un espíritu de entrega, de sacrificio, de patriotismo, para abrazar el bien común de la patria. Y luego que conversemos y luego que hayamos planteado todas nuestras inquietudes y todas nuestras propuestas. Entonces debemos elegir democráticamente a un grupo de trabajo. Y ese grupo de trabajo ha de elegir a un hombre o un grupo de hombres que dirigirán los destinos del pueblo de Cuba y que ellos buscarán la manera y vía de trazar una estrategia de lucha con una cuota de cooperación, con respeto, con dinero, pro tempore cada dos años cambiarlo para que no nazca el caudillo ni el tirano. Ya yo he dicho cuál es mi propuesta. Si no vamos a pelear por las armas y si no se quieren sacrificar porque quieren disfrutar del dinero de su éxito personal, no importa cómo lo hayan hecho, no tengo nada contra eso, ojalá que todos sean ricos, pero primero que todo patriotas pues entonces vamos a juntar dinero para comprar un territorio que sea una, un territorio autonómico y vamos a cabildear con las autoridades de ese país para llevar allí a todos los buenos cubanos, los que no quieran vivir para que nuestros hermanos no sufran el bochorno de la deportación como el otro día salieron deportados para el infierno del cual huyeron. Esa es mi propuesta. No hay otra propuesta. Eso es lo que yo he propuesto siempre aquí. Yo solo no lo puedo hacer. Tienen dos tres millones todos los youtubers que convoquen, que escuchen mi mensaje. Lo he dicho siempre. Es una fanfarronería y una charlatanería creer que desde el territorio de los Estados Unidos se puede hacer algo y se puede tomar alguna acción Armada contra la tiranía de los Castro no se puede estar prohibido por ley. O sea, hay que buscar un territorio y hay que salir. Es una fanfarronería tirar un país entero a la calle sin organización. Eso es como meter a un pueblo en la, en la jaula del lobo y del león. Eso es una locura también. Hay que organizarse y hay que juntar dinero y hay que tener un plan y una estrategia de lucha. Ya lo he dicho mil veces. Esa es mi propuesta Giovanni de Varona. Yo no puedo cambiar. La manera de pensar de los youtubers y de los influencers. Si ellos no quieren juntarse, si ellos no quieren unirse a nadie, si ellos no quieren convocarse, si no quieren sacrificar lo que tienen, si no aceptan el liderazgo de los demás, el crecimiento y el éxito de los demás, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada. Yo no soy Cuba, ni tampoco soy el exilio ni la oposición. Yo soy un soldado que en condición e, e igualdad de soldado Va a ir, es lo único que yo puedo hacer. Yo no puedo hacer más nada. ¿Entiendes, Giovanni? No puedo hacer más nada. Ya yo le he dicho mil veces. Mientras tanto, yo sigo orando y con el mazo dando, e insistiendo y clamando a Dios por misericordia y por unidad. Yo no puedo hacer más nada, Giovanni de Barona. Entonces, si no lo hacen, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo con 172 personas conectadas en la directa? De 10.000 suscriptores, nada más hay 170 gente. ¿Tú crees que con 170 gente se puede tumbar el comunismo, criatura? Hay que aterrizar, mi Hay que poner los pies sobre la tierra, mi hijo. ¿Qué pasa? puedo hacer más nada, mientras el palo va y viene sigo contando historias, hablando del patriotismo, hablando de literatura cultivando a la gente y dándoles tiempo a ver qué ellos van a hacer yo no puedo hacer más nada ¿qué más puedo hacer yo? pintando un cuadro para para, para dejar volar mi espíritu y mi imaginación para acabar, para quitarme el estrés porque estoy muy estresado bueno y si ellos no lo van a hacer, ¿qué voy a hacer yo? Ventos, compa, ¿y qué voy a hacer yo con 180 gente? ¿Dónde están los mil millones de dólares que tenemos nosotros? Si yo tuviera mil millones de dólares, compraba una isla en Roatán y hablaba con, con, con el presidente de Honduras y decía, oye, yo necesito un estatus para los cubanos aquí. Y vamos a desarrollar Honduras completo. Pero yo no tengo ese dinero. Y los que lo tienen no son patriotas. Entonces no podemos soñar con pedirle peras al olmo, no se casan tigres con tirapiedra, yo se lo he dicho mil veces. Armando Morales, estoy bien, ¿y tú, Roberto? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuáles otras personas voy a conocer? Si los únicos que hay son los youtubers, ¿cuál otro hay? Los políticos viejos cubanos se enterraron en su grupo con su mar de dinero, con sus millones de gran, y están ahí metidos en una cueva como un sapo los únicos que son visibles son los youtubers. ¿Quién me puede mandar el teléfono de la Fundación Nacional Cubana Americana? ¿Alguien tiene el teléfono de Juan Manuel Cao? Nadie. Tenemos que ser prácticos, caballero. Este 6867, eso no lo van a eliminar nunca, mijo. El gobierno americano es el principal aliado de esa tiranía, mijo. que van a derogar, no van a derogar nada. La gente está loca. Únicamente que todo el exilio paralice Miami y le exijan a los americanos derogarse decreto. Entonces, es una fanfarronería barata hablar de consejos para la guerra de, en las narices de lesbia, y Eso es una fanfarronería. Hay que ser serio en esta lucha. Hay que ser serio y no seguir manipulando a las personas Liliana Posada de los Santos. Hola, Palucha. Hola, Liliana. Leí tu comentario que me escribiste sobre mi obra de arte. Mira, que es una pena que tú no tengas cómo responderte porque eres tan cobarde que no me pones ni siquiera para que yo te responda. Hablas a réplica, pero no aceptas la contrarréplica, Lilianita. Imagínate, mija. Me dices, Palucha. Y me dices horrores, pero no me dejas contestarte. No te voy a ofender. Si eres una dama que lo dudo, te voy a tratar como te merece. Y me dijiste que tu hijo de kindergarten pintaba esto felicidades. Ojalá que lo pinte tu hijito para que prospere y se haga un cuadro famoso y te saque de la pobreza y no tengas que chivatear por una recarga, mi amor. Yo quisiera que fuera así. ¿Cuánto desearía yo que tu hijito de kinder sea un genio de la pintura? para que tú no tengas que denigrar tu dignidad por una javita, por una recarguita, ¿me entiendes? Sería lo ideal, lo genial, que Dios bendiga a tu hijito de, de kinder para que pueda sacarte de la pobreza, para que él no tenga que ser una persona indigna en el futuro como ahora lo tú, ¿ok? Eh, no, yo no lo vendo, mami, desterrado, yo no lo vendo. Este es mi primer cuadro de la vida. Este es el cuadro que yo hice con todo amor. Yo no lo hice. Yo se los compartí a ustedes porque los quiero. Pues yo lo hice para mí. Yo lo disfruté como si yo fuera Da Vinci. Porque es como el pequeño príncipe que él amaba su, su volcancito y su flor. Esta es mi obra de arte. ¿Me entiendes? Entonces yo no lo vendo por nada. Te agradezco el interés, pero no lo vendo. ¿Usted cree si pintura lo hay menos? No entendí lo que escribiste. A, a, eh, necesito que aprendas a conjugar las oraciones. Porque no, no, no pude entender los tiempos del verbo de tu oración. Maestro coja a su familia y vaya hacia USA. Yo quisiera ir a USA, pero primero quiero ir en calidad de delegado Y si ya se concreta la cosa, iré. Si no, no iría día porque yo tengo mujeres e hijos y ellos tienen familia, yo no los voy a sacrificar por una mano de personas que no quieren hacer nada al final. Si ellos me escuchan, me escuchan y hacen el congreso, yo voy. Si veo algo concreto, entonces daremos el paso que hay que dar. A mí sí me lo vendes, maestro. Eh, la pintura no, yo no lo vendo Chile. Yo no lo vendo. Hoy escribí un, cua, hoy escribí un poema sobre... Hoy escribí un poema sobre... sobre el cuadro, sobre la directa de ayer de esta persona que estaba denigrando de Sandy que le dijo travesti a la mujer de Michelito. Hice un poema sobre eso, aquí lo tengo. Se llama Triglótida. Diana te va a poner los cachos, eh, no, Diana no me va a poner los cachos, tranquilo Argemi que no, además no se llama Diana, se llama Manolo, ella no me va a poner los cachos, ella sabe el hombre que tiene, el marido que tiene, y yo sé la mujer que tengo, aquí está lo que es Diana para mí, saludos el chile. Sería buena idea que, que los exiliados se reunieran y fueran a hablar con Bukele para buscar un lugar, aprovechar que está ese trabuco de presidente allí, si fuera una delegación de, de los patriotas, de María Elvira, de Mario, de Bot Menéndez, de, de Tecruz, Cruz, de Marco Rubio y del Valar, y fueran allá y dijeron, mira, queremos un territorio aquí lo vamos a desarrollar, vamos a traer todos los cubanos para hacer El Salvador un país del primer mundo. ¿Qué usted cree, presidente? Y Bukele le daría, aunque fuera la isla del Conejo, que está en disputa con, con nosotros los hondureños aquí. ¿Qué maravilla sería si hubiera patriotismo? Y yo digo que Jorge era un gran patriota, pero no tenía ambición política, porque si hubiese sido el capucha, yo le hubiese dicho a Riga, yo necesito una isla del Caribe. Un territorio en disputa de eso. Para hacer un Taiwán para nosotros los cubanos. Yo lo habría hecho porque yo sí soy un patriota. Y yo sí tengo visión política. Y a mí una billetera no me va a cambiar mi cubanía. Ni el amor a mi pueblo. Yo no necesito eso para vivir. Con los cuatro pesitos que yo tengo ahí yo vivo y mi familia tiene que vivir. Qué bueno sería que con María Elvira, en vez de hablar tanta bobería. Y tanta mierda el día entero con con la bobería dando la bienvenida a Shakira, a Miami que es multimillonaria, se reuniera por una delegación y le dijera a Bukele, mira, tenemos 10 mil millones de dólares en el exilio y los vamos a invertir en la economía de Honduras a cambio de traer los cubanos buenos. Los cubanos buenos. Y el que vaya allí a delinquir para la cárcel esa que hizo Bukele, que le caben 60 mil presos para la cárcel. El que vaya a, a El Salvador a, a delinquir para allí. Qué bueno sería, ¿verdad? Qué malo no tener millones de dólares ¿eh? en vez de estar contando chisme en las redes y enseñando huevos de Ecuador. ¿Por qué no se juntan y mandan una delegación para que Bukele le dé, aunque sea la Isla del Conejo, arrendada por 100 años? Respetando las leyes del Salvador para sacar a los cubanos, para que los cubanos tengan derecho a construir una vida en prosperidad y en libertad. Qué lindo sería, ¿verdad? Pero el capucha es el loco. Los sensatos son los cuentacuentos en la red. Porque no les conviene que eso se caiga. Porque ese es su gran negocio. Ese es su gran negocio. El negocio de contar el chisme de todos los días. Aquí nadie está para la libertad de Cuba. Aquí nadie le importa el problema del pueblo cubano. Contaditos así. Hay una oscuridad total en el alma de estos falsos patriotas. Una oscuridad total como este círculo negro que hay aquí. Pero loco soy yo. Los cubanos de Miami, con el dinero que tienen, era de que le hubiesen buscado un lugar al pueblo de Cuba para sacar de la miseria a todos los buenos cubanos. Pero no son patriotas, son unos hijos de puta todos. La gente quiere vivir engañada. Mira el trabajo que me ha costado a mí llegar a 10.000 suscriptores. Habiendo dicho la verdad que he hecho desde que aparecí. Vete a los canales del Brete y el Chisme para que tú veas cuántas miles de gente hay chimeando. El pueblo de Cuba tiene lo que se merece porque no tiene ni patriota ni político. Déjame coger un, un respiro porque ya ya estoy sofocado. Déjame, denme un minuto, por favor. Aquí no había, aquí no había patriotismo ninguno. Billetera mató patriotismo y Billetera mató a Galán. Lo que pasa es que yo no puedo decir esto aquí porque hay hombres que están en el recuerdo glorioso del exilio. Pero no había visión política ninguna. La Billetera les cegó el entendimiento a todos. Yo no habría actuado así. Yo habría buscado un territorio para hacer un Taiwán, tomando como ejemplo Bahía de Cochino y el Escambray. A mí, a mí, tú me engañas la primera vez porque yo no te conozco. A mí no suele engañarme dos veces la misma persona. La primera vez tú me engañas porque yo no te conozco. Ahora la segunda me engaño yo porque conociéndote volví a creer en ti. Conmigo no habría existido nada de eso. Conmigo era, si yo, te, si yo hubiese tenido el poder ese que tenía Jorge económico y de traer a todo el exilio en un puño como lo tuvo, desaprovechó la grande oportunidad que tuvo de acabar con el comunismo y de tener un lugar para su pueblo. Le faltó la visión política que va al infinito y más allá. Debió pensar en un territorio con el poder que tenía Reagan y con la confianza que tenía con Reagan que entraba a la Casa Blanca. Como Pedro por su casa. En los días en que Sabimbi se entrevistaba con ellos. Hay una, una, una entrevista que le hacen a Sabimbi. Que se la hace un un un se la hace un exiliado a Sabimbi. Donde Sabimbi le dice que él a la esperanza de que un día el pueblo de Cuba rectificara y le quitara el apoyo a José Eduardo, que era comunista, y que reconociera el verdadero liderazgo de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, que era la Unita que fue traicionada en los días de la independencia por el imperio portugués. Se tuvo la grande oportunidad de la vida en las manos. Estaba el escándalo Irán contra se le dieron millones de dólares a Irán para comprar armas para los contras de Nicaragua, nicaragüenses se armaron todas las guerrillas en contra del sandinismo. Y sin embargo, no se hizo nada con el cabrón pueblo de Cuba, maldito y miserable exilio desgraciado este hijo de puta que tuvieron todas las oportunidades del mundo en las manos y no las aprovechó nadie porque no eran patriotas ni cojones. Era una mano sinvergüenza, todo. Que lo único que querían era dinero. Por eso el pueblo de Cuba está donde está, atrapado. Porque no hay líderes políticos, no hay patriotas. Estaba todo el Caribe lleno de islas que eran colonias de las potencias de España, de Francia, del Reino Unido, de Holanda. Se pudo buscar una isla en Curazao, o en Aruba, o en Bonaire, o en las, las Bermudas, o en Caicos y Turcos, en las Bahamas, que no eran países independientes. Se pudo buscar. Un territorio en las vírgenes británicas o en las vírgenes norteamericanas se pudo, cojones. Se pudo y a nadie le importó nada. A nadie le importó nada porque esta, esta pudo más que esto. Mira, esta. Pudo más que esto. Por eso estamos donde estamos. Ninguno era patriota. El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas comenzó en el año 69. Las Bahamas era un territorio inglés con siete mil islas y callos, vírgenes británicas y americanas, Martinica, Guadalupe, Granada, Surinam, Guyana, Bonaire, Wellington, Curazao, Trinidad y Tobago, Jamaica, San Pierre y Miguelón, el caribe entero estaba lleno de comunidades de islas se pudo coger una isla no habían todavía países independientes una isla una isla esto es para los cubanos para que ustedes tengan su taiwán no hubo visión política no les bastó bahía de cochino y el escambray mano sinvergüenza Y ahora le vas a pedir a los muchachos que vinieron deformados, al tin Acer, que no la político opositor, le vas a pedir ahora que se junten y que sean patriotas, cuando los verdaderos patriotas, los que venían sin la contaminación del comunismo, no lo fueron. Y cogieron y cambiaron la libertad de su pueblo por una voltada chequera. Y siguen hablando de comunismo y de patriotismo y de comunismo malo. Por eso yo estoy en contra de todas esas sanciones. Porque esa mano de bandido, lo único que le conviene es que eso esté allí para ellos seguir teniendo contenido, para seguir dándole curso y existencia a sus grupos que reciben los gran del Departamento de Estado, de esa oposición en el exilio financiada por el enemigo del comunismo. El mismo que tiene el decretico 6886. El mismo que firmó el pacto de no agresión. El mismo que firmó el pacto de neutralidad. El mismo que te devuelve para allá para que los castros acaben con tu vida. La mano de descarado es tu sinvergüenza. Fíjate si son malos patriotas, que tienen como 8 o 10 personas en el Congreso y no son capaces de mover los hilos del poder para restituir los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano. Fíjate si ya no les importa a ninguno el dolor del pueblo de Cuba. Si Jorge Mascanoso hubiese estado vivo, hoy otro gallo cantaría y los americanos no se hubieran atrevido los yanquis no se hubieran atrevido a deportar a nadie para Cuba, pero como están estos pusilánimes, mercaderes del dinero y traficantes del dolor de su pueblo, pues entonces por lo gran aceptan lo que sea, porque no les importa su pueblo, lo que le importa es la billetera. Hola, Medisonido. Así no se puede hacer patria. Sin patriotismo no se podrá salvar a Cuba jamás. Olvídate de eso. Tiene mucha razón, pero un saludo a la gente de Kentucky, Louisville. Gracias por estar ahí. No, chicos, porque es que no hubo patriotismo ninguno. No hubo patriotismo ninguno, porque la primera vez tú me engañaste en el escambray. Ok. Y también me engañaste en Bahía de Cochinos. Ok. Y voy a seguir confiando en ti toda la vida. Chico, yo te voy a hacer una pregunta. Si tu marido cada vez que se emborracha te da una pela, tú vas a confiar que en los próximos borracheras no te va a golpear. Entonces tú te quedas con él porque tú eres una sinvergüenza o te gustan los golpes. Entonces tú crees que yo, después que me pasó lo de Bahía de Cochino, que me desembarcaron hasta bala salva, que le dijeron a Fidel Castro con antelación por dónde era el desembarco, y mandó a construir la carretera de Central Australia, de Hawái Grande a Australia, de Australia asamblada, de San Blas a Sopliar, y de allá a Playa Larga, y de allá a Playa Girón, y los estaba esperando. Y fueron dos aviones, y con la misma se fueron. Y después en el Escambray, me traicionas también, dándole información de los grupos alzados, y también dándole la, las armas a los milicianos. Y entonces sigues confiando en los americanos o es mucha charlatanería todo esto charlatanes, o, o es fanfarronería cómo tú vas a hablar del territorio de los americanos sabiendo lo que les y le hace a todo el que colabora en eh, co, eh, cumplir en contra del comunismo vas a ponerte a hablar de guerra y de entrenamientos militares dentro del territorio americano o somos muy ingenuos en materia política o somos una mano de rufianes que lo que nos interesa es seguir contando historia Como este cuadro, esta es la, la maldad, la maldad de los falsos patriotas. Su alma tan negra como la más negra y oscura y traicionera noche. Entonces sin patriotismo no se puede recuperar la patria. Y olvídate que en Cuba no haya gasolina. Y olvídate que se esté muriendo la gente de hambre. Sin un exilio unido, organizado, con un liderazgo, donde se pongan los intereses personales a un lado para abrazar los intereses de la patria, no se podrá arrasar nunca con el dolor que arrasa al pueblo de Cuba. Entonces yo sé lo que te estoy diciendo. Ellos dicen no porque... Porque la unión es la causa común que tenemos. No, no, no, no. Eso no es la unión. Estar juntos en una cama no significa estar unidos. Porque todos los mambises tenían una causa común. Era la independencia. Era el fin de la esclavitud. Pero fueron a Guaymar a conversar. Y fueron las tres regiones que se habían levantado en armas. Lo he dicho un millón de veces aquí. Y vino la gente de las villas con una propuesta. Y vino la gente de Camagüey con otra anexionista propuesta. Y vino la gente del oriente con una propuesta. Y se llegaron a un acuerdo y hablaron durante tres días, nueve, diez y once de abril. Y salió una constitución que decía cómo se iba a gobernar y por qué se luchaba. Entonces, ¿por qué no me conviene...? ¿Por qué a Brian a la serie que vola pensante no le conviene conversar? ¿Por qué el Chucho no quiere conversar? ¿Por qué Otaola no quiere conversar? ¿Por qué Milanés, Rosa María Payá, Ultra, Eliezer y todos? ¿Por qué no quieren conversar? ¿Qué interés es mayor para estos caballeros que conversar? ¿Cuál es? ¿Cuál es el interés de estos señores? ¿Qué interés puede ser más grande para la serie que vola pensante? Del Brian Bujero. Que la libertad de su pueblo. ¿Cuál es el, el interés del Brian? Este es el interés del Brian. Ah, que para el Brian pesa más esto. Ah, no, no. Si para el Brian pesa más esto. Déjame ver si tengo unas pesetas aquí. Si para el Brian pesa más esto. Si para el Brian pesa más esto, entonces para el para el pueblo de Cuba no hay esperanza. Si billetera mató patriotismo, para el pueblo de Cuba no hay esperanza. Si el Brian no se quiere ir a morir por su pueblo, como murió Martín Maceo, no hay esperanza para el pueblo de Cuba. Si el Ávila prefiere la finca y la coneja y la toronga que su pueblo, entonces para el pueblo de Cuba no hay esperanza. Si el show de Otaola y su lengua sin control, que tanto daño hace en ocasiones, es más importante que el dolor de la viejita que se quedó murió de hambre. Entonces para el pueblo de Cuba no hay esperanza. Martí decía que no se puede desear la libertad deseándola desde las cavernas del alma. Hay que salir a la libertad de la luz para conquistarla. Quien quiera patria, dijo Martí, que la conquista. Y la libertad tiene un precio o la pagas por su justo precio o te resignas a vivir sin ella y se conquista dijo maceo con el filo del machete porque mendigar derechos es de cobardes e incapaces de ejercitarlo y yo quisiera ver a maestro entrar a la directa del brian con el paraguayo dándole planazo al paraguayo dándole la pela en cada directa cada uno coge por sinvergüenza por descarado ¿Cómo tú vas a decir que tú no eres patriota, que tú no eres libertario? ¿Para qué te queremos? Para que sigas contando chismes. Es que vamos a resolver los problemas del pueblo de Cuba haciendo brujo por cuatro pesos a la gente. Coge sin vergüenza, coge, descarado, cara de guante, cara de cemento. No necesitamos a huevo de avestruz aquí. Necesitamos patriotas, personas que se sacrifiquen por su pueblo. Hombre, que la billetera no pese más que su compromiso patrio. Eso es lo que el pueblo de Cuba necesita. Abajo el cuento aquí, abajo el chisme, abajo la intriga, abajo la, la, la calumnia, abajo eh, la guerra entre los youtubers e influencers. Eso no sirve. Eso no lo queremos los verdaderos patriotas. Eso no lo necesitamos. Necesitamos espíritu de sacrificio. Amor, entrega, patriotismo, desinterés, amor por la patria. Un saludo para el fulanito de tal que apareció. Gracias por estar ahí, hermano. Se te aprecia. Viste mi obra de arte, fulanito de tal. ¿Te gusta? ¿Viste qué lindo me quedó? Me lo están comprando. Yo no lo vendo. Esto se llama Ocaso e Influencer. Este es el alma negra de los de los malos cubanos. De los malos influencers. Este es el alma negra. El odio, la maldad, la envidia. El rencor, la rencilla, el chisme, el brete. Esto es lo que significan estos círculos negros aquí la maldad. Esto blanco que tú ves aquí es Luis Denner, un hombre de un alma puro. Aregui Ver que es negro por es blanco. Pero esta nebulosa, en medio de esto el pueblo de Cuba atrapado, buscando que su galaxia y sus mundos se armen y que salgan de la oscuridad de la maldad hacia la luz de la verdad. ¿Viste? Este es el sentido de mi cuadro. Es arte abstracto. Voy a leer el chat un rato. Gracias por conectarse ahí. no no no porque aquí tengo acá abajo tengo un planeta en formación después le voy a mandar una foto de la obra completa aquí tengo un planeta en formación no no no aquí está la maldad concentrada está es la maldad concentrada Vamos a leer el poema, ¿verdad? El poema, el poema que compuse. El poema que compuse. Se llama Triglótida. ¿Me oyen? ¿Me oyen bien ahí, por favor? ¿Me oyen ahí o no? ¿Se oye el poema, Chili? Dice. Hoy no habrá directa ni indirecta. Estoy cansado de tomar café. No habrá directa, creo, ni café ni leña. Si tomo alguna cosa será un té. Me vuelco a la pintura. Al trazo abstracto. Al arte denigrado. Al arte que no es arte, la luz que no es de vela ni es candil. Me voy a refugiar en ti, Manolo, y gracias por hacerme tan feliz. La gente espera mis palabras. Mezcla de guajiro, yuca bohemio. Para muchos. charlatán, parlucha, parlachín y soñador. Violín que se cayó cuando sus cuerdas callaron, no sé por qué, pero cayó. Sencillo, si ser sencillo es virtud, eso prefiero. Las aguas que corrieron, corrieron para no correr. No vuelven a correr las mismas aguas, Ni besa siempre igual una mujer. Espuma que llegó a la playa. La tenue ola que pasó y pasó. La triste huella que tus pies dejaron. Aquella huella que el dolor borró. Quien tiene techo de vidrio no tira piedras. Quien hijas, madre y hermanas tiene no denigra de mujer. Un día mi sueño era tenerte y hoy eres solo un recuerdo del ayer. Cae la lluvia, suena el reloj y se hace tarde. Y entre gota y tic-tac la vida pasa y aquel amor voló y voló. San Pedro Sula, República de Honduras. Abril 30 de 2023. Pensando en ti, Manolo, yo siempre estoy pensando en ti. Después se lo voy a escribir con calma cuando tenga más luz y se lo diré. Ahí está, se llama Triglótida. Después se lo digo con calma. Aplauso para el capucha. Pintor, poeta. Político y comunicador, además historiador y camionero que no vive de las redes, aunque quiere que todo el que viva de las redes, viva de su trabajo en las redes, pero que sean patriotas ante todo. Está la serie Pensante ahí. Bienvenido, Brian, al chat. Se te quiere y se te aprecia. Si estás ahí vuélvete patriota y vuélvete libertario. Sacrificate por tu patria. Deja la brujería y la movería. Que no necesitamos ni brujos ni chismosos en las redes. Necesitamos que te pongas para la cosa. Que trabajes para la unidad del pueblo de Cuba. Porque el pueblo de Cuba sufre y muere. Es lo que necesitamos de ti. Necesitamos que te sacrifiques. Que seas capaz de desembarcar con el fusil. Si hay que desembarcar y necesito que te unas y te vuelvas patriota para luchar por tu pueblo, para que mueras por tu pueblo como murió Martí y no desees, si llegas a morir, ni llevar un día el nombre de una calle en Cuba, que tu obra quede en el silencio oscuro y que no te recuerde ni siquiera la patria. Eso es lo que necesitamos de ti. Queremos que lleves el el dolor del pueblo de Cuba en el alma para morir por ella pero no en la palabra para vivir de ella ok una serie pensante Brian, sé que estás en USA ¿quién, quién vive en USA? Brian Brian vive en USA, Brian no vive en Estados Unidos o en España donde vive Brian después de Chile voy a escribir el poema con calma y lo voy a mandar Ichi Pacheco, a todo el chap, a todo el chap que está ahí, no ofendan a Brian, no abandonen a Brian, suscríbanse al canal de Brian y ayuden a Brian económicamente, porque la obra del enemigo es crear sectas y caudillos para que la gente se lleve los grupos y dejar a los otros. Esta lucha no es del encapuchado solamente, esta es la lucha de todo el pueblo de Cuba, ellos son sus líderes, sea bueno, sea malo el Brian, el líder del pueblo de Cuba. Ahora que él no haya tomado la postura que la historia y el pueblo de Cuba le encomendó es otra cosa. Pero apóyenlo económicamente, suscríbanse a su canal, compartan su directa, respétenlo y nadie lo ofenda aquí porque esta directa no es un espacio ni para el odio, ni para el rencor, ni para la mentira ni para el chisme, ni para el brete Aquí nada más se habla de Cuba, su dolor, el patriotismo y la unidad. El hecho de que yo le haga las guatacas a la serie que pensante que volá, no significa que esté en contra de él y que tenga contra él nada. Yo no tengo nada contra él, ni contra ninguno. Pero hay que hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es lo correcto. Y lo correcto es ponerse del lado del pueblo de Cuba y buscar un espacio para el diálogo, que traerá consigo la unidad. Factor determinante y fundamental en esta lucha. Aquí no estamos para saber quién es el encapuchado, ni si vive en Estados Unidos o está en Honduras. Eso no le importa aquí a nadie excepto al G2. No podemos convertirnos en policía. La obra de Brian no es ser investigador policial, ni de Darwin, ni de nadie. La obra de ellos es llamar al pueblo de Cuba a la unidad, al consenso, al sacrificio y al patriotismo. Fiel y desinteresado. Ese es el lugar que la historia le dio al Brian, al encapuchado, a Otaole, a todos los influencers. Ponerse a investigar dónde está Juan y quién es Pedro. Esa es la obra nefasta del enemigo del pueblo de Cuba. El GEDO y el pcc Ok. El poema, claro que sí, lo que pasa es que no lo, no lo veo bien por la luz. Si me quito los espejuelos, si me quito las gafas y lo leo a la luz, y si lo leo bien. Pero es que hoy no habrá directa ni indirecta. a ver si me pongo a la luz bien. Hoy no habrá directa ni indirecta. Estoy cansado de tomar café. No habrán directas, cre no habrán directas creo, ni café ni leña.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 Que Dios te ayude mucho. Y que el cielo te bendiga. Y que todo te salga bien. Sencillo. Si ser sencillo es virtud. Eso prefiero. Las aguas que corrieron. Corrieron para no correr. No vuelven a correr las mismas aguas. Ni besa siempre igual una mujer. Y es verdad. Una mujer no besa siempre igual. No vuelven a correr las mismas aguas.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 Cae la lluvia, suena el reloj y se hace tarde. Y entre gotas y tic-tac, la vida pasa y aquel amor voló y voló. Para Manolo, yo estoy pensando en ti, yo siempre estoy pensando en ti. San Pedro Sul, abril, abril 30 de 2023. Ahí está. Eduardo. Cardoso, Tocororo, comparte el enlace. Es el Tocororo Mambillo, no tengo el link de este canal. Sigue volando, Manolón. Una serie pensante. Brian, Brian, gracias por estar ahí. Se te quiere, hermano. Recuerda, la patria primero y luego todo lo demás. Llueve y se va la luz. Tremendo poema, hermano. ¿Qué planes tiene usted si se diera otro estallido social en Cuba? Si se diera otro estadio, estallido social en Cuba, va a pasar lo mismo que ya pasó. ¿Qué pasó el en, en el de julio pasado? ¿Qué pasó? Le cayeron a palo a todo el mundo, la gente no tuvo que comer, le quitaron a todo el mundo el internet y los cogieron y le echaron 30 años a los muchachos por sedición y nadie ha hecho ni pendolat para liberar a los muchachos ni sacarlos en libertad. No le interesa a Biden, no le interesa a Canel, no le interesa a la OEA, no le interesa al Parlamento Europeo y no le interesa a nadie. No tengo ningún plan. Para un próximo estallido social. Tengo un plan antes que se dé el otro estallido. ¿Cuál es el plan? Sencillo. Llamar que todos los influencers dejen su alma negra. Y viajen a blanco de la luz, de la pureza y el patriotismo. Aquí, que se reúnan aquí a conversar. Que se edite un manual y que se envíe digitalmente por internet para que el pueblo de cuba lo descargue en pdf y la gente sepa lo que hay que hacer en cada paso de la rebelión luego compraron que sea una emisora de radio para transmitir por radio las órdenes dado que el internet es monopolio del comunismo y lo quitan y se acabó y entonces recoger mucho dinero en el exilio y tener mucho dinero para sostener y socorrer a los que van a rebelarse y luchar y entonces pedirle al pueblo que se quede en la calle hasta el final toda la nación y tener con qué socorrerlo cuando el pueblo esté 72 horas en la calle llamar a la OEA el liderazgo del exilio llamar a la OEA a una reunión de emergencia con el gobierno americano en la OEA para pedir una intervención humanitaria a Cuba después que esté el pueblo Tres días en la calle. Ese es mi plan. No es plane después del estallido. Hay que tener el plan antes para después que se dé el estallido. Así es como yo lo veo. Oscarito, te quiero. Gracias por estar ahí. La brindan acta, Gore, claro que sí. Hay que tener un plan organizado. Hay que mover la influencia política en el Congreso americano. Hay que llevar una ley allí que diga. Vidente Eida, muchas gracias por tu contribución. Se te agradece, mi hermana. Lo mejor para ti. En verdad, lo mejor para ti. Hay que ir al Congreso de los Estados Unidos y hacer firmar una ley que si el pueblo de Cuba está 72 horas en la calle, hay que llamar una reunión de emergencia de la OEA y pedir una coalición de las naciones de la OEA para enviar una fuerza militar humanitaria a Cuba para proteger al pueblo de Cuba que no tiene nada con qué luchar contra esa tiranía. Y hay que tener una emisora de radio para enviar las órdenes y hay que escribir un manual para que la gente sepa Paso uno y paso dos y paso tres y paso cuatro. Y qué hay que hacer y hay que tener dinero para tener ayuda humanitaria, comida, agua y productos de primera necesidad para después que se declare el estado de emergencia en Cuba y la OEA autorice una intervención. Llegar en 72 horas con todo lo que el pueblo de Cuba necesita para paliar la crisis hasta que se restablezca el orden en la sociedad. Y se crea un gobierno interino para gobernar hasta, hasta tanto se organizan los partidos políticos y se convoquen a elecciones. Es lo que hay que hacer. Pero estallido social, sin recursos, sin medios de comunicación, sin el amparo de la Organización de Estados Americanos, donde pertenece el pueblo de Cuba, porque la OEA está diseñada para proteger a los pueblos de América, no a los gobiernos. Y la función de la OEA con relación al pueblo de Cuba es el pueblo, no el gobierno. La OEA no puede callar para proteger a la tiranía que gobierna Cuba. Tiene que pronunciarse a favor del pueblo, que es el que está bajo el látigo del castrismo. Hay que ir al Congreso, firmar una ley de que si en 72 horas el pueblo de Cuba se mantiene en las calles, tiene que la OEA pronunciarse y el gobierno americano tiene que pedir junto a los países democráticos la aplicación de la Carta Interamericana de Intervención la OEA y partir para Cuba una fuerza militar multinacional de los países de América para proteger al pueblo de Cuba y ponerle orden y seguridad a las vidas y a la propiedad del pueblo de Cuba, no a la tiranía. Pero aquí lo que hay es una complicidad y hay un descaro. Y aquí nadie se pronuncia, aquí nadie habla de estos temas porque le conviene tener la lata del excremento tapada porque quieren proteger a la tiranía. Ni youtuber, ni influencer, ni político, ni congresista, ni nadie habla de este tema porque no conviene. Ángela Pérez, Ángela Pérez, le voy a responder con respeto, no la conozco, no sé quién es, usted tiene razón en lo que dice, mañana primero de mayo el mismo pueblo que hoy clama por libertad estará en la plaza de Filán, usted leyó La Loma del Ángel, o oh, Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde. ¿Qué pasó en la rebelión del Ingenio Latinaja? ¿Qué pasó la noche antes de la rebelión en el Ingenio Latinaja? Era 24 de diciembre y todos los negros estaban en el batey bailando un toque de santo. Y el día siguiente se rebelaron. Entonces... El comportamiento del pueblo de Cuba es el típico comportamiento del esclavo. Ellos no tienen opción, tienen que estar allí y tienen que ir a beber cerveza de pipa porque están obligados por las circunstancias, porque no tienen nada que los proteja dentro de la sociedad. Pero ese pueblo que está ahí bailando, es el mismo pueblo que un día después se reveló en Cecilia Valdés, o Loma del Ángel de a Villaverde. Así que esa es mi respuesta para usted. No sé con qué intención lo dijo, pero es mi respuesta. un hacer pensante. Brian Infante. Yo no tengo que mostrar humildad. Yo muestro mi cara. Brian es un, re, es, es un derecho mío. Es un derecho mío. Esconder mi cara. Es sacar la cara a la palestra pública no me hace ni, me, ni más patriota ni menos patriota. Eh, el derecho que tiene todo hombre a la privacidad es un derecho elemental de la vida humana por la razón que sea yo no quiero mostrar mi rostro entonces no debe ser interés tuyo ver mi rostro porque tú no eres mi enemigo tú no eres de la seguridad del estado tú no eres un agente infiltrado tú no eres un agente de opinión tú no eres miembro del PCC yo no creo que tú tengas algún interés en ver mi rostro porque mi rostro no va a cambiar la ecuación de las cosas. Mis palabras sí. Entonces. Yo no escondo mi rostro por ir a Cuba. Yo no he ido a Cuba nunca. Yo vivo en un país muy peligroso. Y lo he dicho siempre. Si yo no quiero a mi familia, yo no me quiero yo. Yo no puedo querer a Cuba. El problema es que. Te voy a explicar qué pasa con el rostro de ustedes, Brian. Qué bueno que tocaste este tema. El problema es que lo que... Voy a hablarte con respeto, Brian, ya que estás ahí. Y gracias porque llegaste a la directa. El problema es que lo que tú haces, Brian, y lo que hace Otaola, y lo que hacen todos, no le hace ningún daño a la tiranía. Porque la tiranía, Brian, no se cae con ese show y ese circo que ustedes hacen. Por bravos que sean ustedes, por fiera, por tigres que sean, están metidos dentro de una jaula. Y la jaula es la ratonera americana donde viven todos presos. Porque las leyes americanas no les permiten a ustedes actuar contra la tiranía con el único medio que es aplicable y es plausible para mover una fuerza. ¿Qué dice la segunda ley de Arquímedes? Brian, tú que debes ser universitario. Dice que para mover una fuerza, hace falta una fuerza mayor. O sea, que si el Partido Comunista es esta libreta, y tú eres otra libreta, Brian, no le vas a hacer nada al Partido Comunista. Lo que pasa es que el programa Confilo, La Verdad de Cuba, Cuba Debate, La Mesa Redonda, ellos forman ese show allí para hacerles creer a ustedes los youtubers y los influencers que ellos están muy nerviosos con la obra de usted. A ellos no le importa eso, porque el, el trabajo que tú haces, Brian, no les hace nada a la tiranía. Lo que Otaola hace no le hace nada a la tiranía, porque la guerra, la tiranía la llevó a Miami. Allí te mandó el agente de opinión, Carlos Luz, te mandó a la embajadora para Tampa, para que el exilio se reúna en Tampa y sacar el fuego que tiene que estar en las calles de Cuba y en La Habana, en Tampa, porque la tiranía es muy inteligente y llevó la guerra al territorio de ustedes cuando ustedes debieron llevar el la guerra al territorio de la tiranía aplicando el libro que escribió primaveras y Otoño, el famoso Maestro Su, el arte de la guerra que había que llevar la guerra al territorio del enemigo entonces el trabajo que tú haces es el mismo que hace el IESER cada día lo que tú haces cada día es analizar una noticia y hablar de ella. Eso no le hace daño a la tiranía, porque ya la tiranía, todo el mundo sabe que es una sinvergüenza, una descarada, un asesino, una ladrona, y están en eso del 59. Hace falta pasar, Brian, a un segundo plano y una segunda fase de lucha. Ya todo el mundo está despierto. Muchas gracias. Un hacer pensante, Brian, por tu colaboración. Saque un lempira y deje la muela. Te estoy diciendo, Brian, lo que hay que hacer. ¿Por qué tú crees que yo me puse la capucha? Porque yo vine con una idea distinta. Y si se logra hacer lo que yo he sugerido, entonces la tiranía va a empezar a temblar, porque la tiranía sabe muy bien que el día que el exilio político cubano se una en un solo pensamiento y en una sola idea, con el dinero que tiene el exilio, que es el más rico del mundo, es la segunda milonía más rica del mundo, entonces el comunismo se cae porque el comunismo no tiene ropa, no tiene zapatos. Doctor Juan Carlos Guerra, muchas gracias por su contribución, que Dios lo ayude y que tenga mucho para dar siempre. El día. Que el exilio ese que tiene dinero por rastra. Se una. Y se logre pacificar las almas. Y se saque la maldad del corazón. Y todos nos volvamos puros y blancos. Y le hagamos honor a la franja de nuestra bandera. Que habla de nuestra pureza. De ideales. Ese día la tiranía se va a ir en diarrea porque sabe que le llegó su fin, porque ya no habrá un exilio que los mantenga. Ya no habrán agencias cómplices, ya no habrán cargas de dinero para mantener al mismo régimen que compra con nuestro propio sacrificio las mismas varas para azotarnos las espaldas. El día que el exilio se una en un solo pensamiento y que se llegue a un consenso, que se pongan a un lado las diferencias, y que ya no haya más hacer que volar pensante, ni más encapuchado, ni más vendedores de huevos, ni más, Dios mío, ayúdame a controlar la lengua. Y haya un solo propósito, un solo deseo, un solo liderazgo, sin revanchismo, sin oportunismo. Entonces el comunismo se acabó porque el comunismo ya no tiene gente, ya no tiene credibilidad, ya no tiene crédito, están endeudados, están metidos hasta las bases del eje y la carreta cargada de ladrillo en el panguero y más allá. No, tienen vergüenza, no, tienen moral, no, tienen corriente, no, tienen combustible, no, tienen ropa, no, tienen insumo. Y lo único que les queda es el grupo de militares que mantiene la tiranía en el poder. Y súmale a eso el desencanto, la deserción y los miles de militantes de las par del no, que están hace 30 años pidiendo la baja y que ellos no, les dan, ya ellos no, tienen nada. ¿Qué nos hace falta? Juntarnos para darle el empujón final. Pero estamos perdiendo el mejor momento, el mejor momento que está viviendo el pueblo de Cuba. Hoy, cuando hay una dictadura arruinada, que no levanta cabeza por ningún lado. El exilio sigue. Mira. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene Brian y te comerá. Metiéndole miedo a Brian, Brian metiéndole miedo a la gente que el paparazzi es policía. El policía metiéndole miedo a la gente que Darwin es el eg Darwin descubriendo archivos secretos del Minin. Juan Juan Almeida acusando a Carlos Calvo de que sí es asesino. ¿Y tú crees que así se puede caer el comunismo, Brian? ¿Tú te imaginas en medio del ejército libertador eh, que a toda se pararon en una tarima por la mañana? Bueno, pues ahora les voy a contar los chismes. Si se enteran de que vino Henry Riff y tras un cañón, hay la que se formó. Maceo cogía el machete y empezaba a dar planazo allí y empezaban a levantarse las plumas. Eh, porque eh, esto es un circo, mijo. esto es un circo. Esto es un circo, un negocio. Billetera mató patriotismo. Me. ¿Qué pasa, compadre? Entonces tengo que quitarme la careta. Estoy diciendo mentira. ¿Qué pasa, compadre? Todo un circo. ¿Cuánto has visto que un ejército puede funcionar sin generales? Si tú eres general, hacer el que moda pensante que tú haces comportándote como un soldado. Oiga, dele honor a, al grado que usted tiene dentro de la oposición, que usted es un líder. Usted es un influencer. Usted tiene un público. Compórtese como el general que es y deje de comportarse como un simple soldado de barraca, inmunda y rasquinienta. Llame a los que son de su tamaño y de su nivel y convóquelo a una reunión del Estado Mayor para ver qué vamos a hacer contra esa tiranía. Compadre. Funky Hey, muchas gracias por tu super chat, se te agradece mi hermano, se te agradece. ¿Qué link le voy a mandar si yo no tengo el link de esta cosa, mijo? El eh, quien tiene el link es el Tocorono Mambi es Orlandito, que son los que tienen el stream yard. ¿Qué link le voy a mandar yo? Si yo no tengo canal de YouTube, yo transmito a través de la plataforma de, de La Verdad de Cuba dentro de Cuba, de Cuba TV, me Mamí, Orlando Rabadel. Yo no tengo canales de YouTube, caballero. ¿Qué, ca qué link le voy a mandar yo aquí a nadie? Entonces le queremos pedir, Brian, qué bueno que estás ahí. Me alegra que estés ahí, mi hermano. Le queremos pedir unidad al exilio y no le pedimos unidad. Queremos pedirle unión al pueblo de Cuba y estamos en el exilio y no nos unimos nosotros. Qué irónica manera de, de ser hipócritas nosotros. Nosotros que vivimos en libertad, no somos capaces de juntarnos para conversar y queremos que los esclavos que no son libres, que están a merced de la voluntad del amo, se unan. Queremos mandar a aquellos a luchar y nosotros queremos que aquellos luchen contra la tiranía y nosotros luchamos contra nosotros cada día. El Brian en guerra conmigo y yo en guerra con otaola y otaola en guerra con, con Milanés. Y son clanato el clanato de Otaola, de Eliezer, del Chucho del Chucho. Vidente Eida Peña, gracias por tu contribución, mi hermana. Gracias. Se te agradece de verdad. El Chucho del Chucho, Eliezer, Otaola y La Piñita en contra de Milané y su gente. Entonces, estoy luchando contra un enemigo y un traidor. El, el enemigo de Otaola es Milané el enemigo de Milanes es Otaola. Ay, mira, pues yo pensaba que el enemigo de Milanes y de Otaola, era el Partido Comunista. Ay, Brian, yo pensaba que tú eras mi hermano de lucha. Ay, yo nunca te, te vi como un enemigo para mi vida. Brian, ¿tú me ves a mí como un enemigo? ¿Tú me ves a mí los grados de coronel del Minín, como dicen por ahí que yo me llamo Manolo? ¿Tú, ¿Tú has visto que yo he fusilado a algún cubano? Por culpa mía, ¿tú no puedes ir a Cuba, Brian? ¿A ti no te dejan entrar a Cuba por culpa del encapuchado? Ay, yo le fusilé un hijo a alguien. Joel López, mi hermano, gracias por ese super chap. Que Dios te bendiga y te ayude. Y todo lo mejor para ti, que todas las puertas que toques en esta vida sean de abundancia y prosperidad. Gracias por tu contribución. Mira, ahora soy el coronel Oliva. Manolo Oliva Ramiro. <ríe> esto es increíble caballero increíble, increíble, increíble ahora soy Oliva, ya no soy Manolo ahora me cambiaron el nombre entonces yo pensaba que el que le habían fusilado los hijos de los desterrados, era el partido comunista y los Castro. y yo pensaba que quien no deja de ir a Otavola a Cuba es el PCC, no soy yo Ah yo pensaba Brian que el, que el que te puede meter 30 años a ti es Díaz Canel y su banda, no yo ¿O tú me ves a mí parte de esa banda? ¿Por qué tú me ves enemigo tuyo? ¿Por esta capucha? Ah, mira tú. Yo, yo pensé que el enemigo de Rosa María Payano era Milani. Fue la gente villamarista, y Raúl Castro y Fidel Castro, que le mataron a su padre en la carretera de Bayamo y a Harold Cepera. Ay, yo pensaba que sí, que... Que quien mató a Laura Poyán fue el no fue milanés Y entonces, ¿por qué milanés tiene que ser mi enemigo? ¿Por qué yo tengo que ahora formar aquí una piñita y una secta? ¿Por qué yo tengo que pasarme para el bando de uno en detrimento del bando de otro? Si yo lo que tengo que hacer es, mira, mira para acá, negro, amarillo y azul, yo lo que tengo que volverme es blanco. Porque la bandera cubana esta que está aquí. Es la sangre que se ha derramado. Entonces tenemos que honrar esta sangre. Y esta estrella solitaria. Significa la unidad. En un solo. Estado del pueblo de Cuba. Y lo blanco significa la pureza. De nuestro pueblo. No lo oscuro del alma Brian. Lo blanco lo puro. Y lo puro es. Dignidad, respeto, comprensión, unidad, patriotismo, desinterés, amor, entrega, sacrificio, amistad. Eso es lo puro porque el chisme, el brete, la traición, la intriga, el descrédito, la calumnia. Esto es lo oscuro y en la bandera de los otros no hay nada negro. La sangre que se ha derramado, esto es el sacrificio del pueblo de Cuba para tener una nación unida en un estado unitario con la pureza de nuestros ideales en las tres regiones de Cuba, los occidentales unidos con los los del centro unidos y con los orientales unidos. Eso es lo que significan las tres franjas azules de la bandera. Es eh, que no hay orientales ni habaneros, ni pinareños, ni villaclareños. Tres regiones azules las tres. Fíjate, que una no es roja, otra es amarilla, otra es verde. No las tres azules significan que es la misma unidad del pensamiento en la misma pureza con el mismo sacrificio de la sangre derramada para mantener un solo estado unido y soberano. No lo sabías, Brian. Te lo acabo de decir. Entonces, hagámosle honor a nuestra tierra, a nuestro pueblo. Saquemos lo negro de nuestra alma. Y vayamos buscando la luz de nuestra libertad. ¿Cómo le parece, Brian? MM, gracias por tu super chat. Ay, como mismo les digo una cosa, le digo otra. Los que vienen conmigo de antaño, ¿cuál ha sido mi mensaje siempre aquí? Suscríbanse al canal de todos ellos. Cooperen económicamente con todos. Deseenle lo mejor y compartan su directa porque esa es la obra del enemigo. Un Brian hacer que vola fregando plato. Es un general menos que tiene la lucha del pueblo de Cuba. Hay que apoyarlo. Tienen que tener dinero para luchar. Con dinero la lucha es más fácil. Esa es la obra del enemigo. La obra del enemigo es que nosotros hagamos clanatos, casco tribu y cacique. ¿Para qué? Para que entonces, cuando ya estemos débiles, caerle solo al que queda y acabar con él. No. La célula es el compuesto de muchos átomos. Un átomo solo no hace nada. Una célula es la reunión de muchos átomos. Hay que suscribirse al canal de todos. Hay que ir allí con un espíritu de respeto y de humildad. Con el único objetivo, llamar a la unidad del pueblo de Cuba, para salvar a nuestra patria, que perece en garra del Partido Comunista. El enemigo no es el acero que la pensando. No es Otaola, no es Milanés, no es Rosa María Payá, no es Eliezer, no es Liu, no es Jesse, no es Ultra, no es Eliezer y mucho menos el encapuchado. El enemigo es el PCC, es el Minin, es el Clanato, es el Generalato. Es el PCC, el Departamento Ideológico. Es la tiranía y la piñita que gobierna Cuba en detrimento de la sangre y el dolor de nuestro pueblo. No es saludable caerle atrás aquí a nadie. Aquí hay que juntarse todo el mundo, hay que conversar, hay que darle honor al lugar que nos ha dado la historia y tenemos que buscar el bien común para lograr el factor determinante de la lucha que es la unidad. Lo he dicho siempre un millón de veces. No es porque la serie que vos la pensaste esté ahí. Lo he dicho siempre. Siempre lo he dicho aquí. El mambí desterrado. Alguien aquí sabe el nombre de este tipejo. Oye, mambí desterrado, esa ese celo tuyo tiene que tener control. ¿Sabes por qué? Porque esa es la obra del enemigo. Ese tipejo que está ahí es también tu hermano de lucha. Y yo sé que tú lo haces con celo, pero que el celo no te ciegue porque tal vez en tu ceguera celosa, queriendo hacer un bien, hagas un mal mayor. Y no puedes dejar que la ira te domine, porque eso es lo que quiere el enemigo, dividirnos y de mí no lo va a lograr nunca. El mensaje mío siempre ha sido el mismo. Yo les hago la guataca, pero con amor y con disciplina. Déjalo ahí, que si él es buen patriota, al final, él dará el paso y se juntará con su gente. La Biblia dice, el buen las buenas ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Los buenos cubanos oirán la voz de la verdad y se unirán a aquellos que buscan la verdad. ¿Ok? Almirante Manolo, los quiero mucho. Me retiro. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por su contribución. Gracias, Brian, por estar aquí. Espero que no hayan sido muy duras para mí tus palabras. A todos los que me... Eh, apoyaron, gracias por estar ahí. Eh, la gente no quiere que me vaya. Yuli me espera. ¿A qué hora va a estar transmitiendo Yuli, Manolo? Manolo, ¿a qué hora? ¿A qué hora, a qué hora va a estar Juli y Manolo? 9 pm, ok. A las 9, ya voy a estar allí. Déjame ver qué hora hay. Son las 6 y 12 minutos. A las 9 de Miami, ¿no? ok, los quiero mucho, que Dios los ayude a todos, y nos vemos mañana, recuerden algo, no no eh, eh, chile yo yo estudié yo estudié licenciatura en teología cuando era muchacho era pastor de una iglesia pero me fui de la iglesia yo estudié hebreo y griego estudié un poco de siriaco para una lengua muy difícil Cualquier cosa que te pueda ayudar, Chile, en materia de Biblia, tú me lo haces saber, ¿ok? Aquí estamos para servir. Me voy. Gracias por estar ahí a todos. David, yo me fui de la iglesia. Yo me fui de la iglesia porque yo era una persona muy honesta. Y entonces tuve un problema con mi primera esposa. Tuve un problema con mi primera esposa. Y entonces nos dejamos. Nos separamos. Ella cogió por su rumbo y yo cogí por el mío. Y entonces a fin de evitar estar en una guerra de trincheras donde ella no se casaba y yo no me casaba, viendo que era una persona que tuvimos una, una incompatibilidad de carácter, no, no de fidelidad, yo decidí pedir la renuncia de la iglesia para que ella pudiera rehacer su vida. Porque no valía la pena que dos personas que se amaban se quedaran viviendo sin realizar sus vidas porque en la iglesia donde estaba, si no había infidelidad o muerte, el matrimonio no se podía disolver. Y entonces yo cogí y comencé una relación con una muchacha y fui y hablé con la junta de la iglesia y mandé una carta de renuncia y pedí automáticamente que me borraron. Y por eso perdí mi ministerio en la iglesia. He vivido toda mi vida una vida en armonía con los principios de la Biblia, en esos temas. Pero me sacrifiqué para que otra persona que me amaba y que tenía mis mismos ideales pudiera rehacer su vida, porque por un problema de compatibilidad de carácter de la suegra que tenía, que era su mamá, una persona enferma que tenía que vivir obligatoriamente con nosotros, era una persona inválida de cuerpo, pero con una mente y una lengua llena de veneno y de odio. Entonces decidí sacrificarme yo por el amor que le tenía a aquella persona. Y viví, y viví toda mi vida, 20 años de mi vida, llorando por aquel amor que perdí. Por eso me fui de la iglesia. Por eso no volví a ejercer el ministerio. Porque llevaba en mi alma la afrenta del pecado. De un adulterio que yo lo provoqué para salvarle la vida a otra persona que no se iba a volver a casar porque yo conocía quién era mi mujer y lo digna que era. Por eso dejé el ministerio. Por eso no he vuelto a tomar el rebaño y el pastoreo de una iglesia. Pero no porque haya dejado de creer en Dios. Ni porque me haya ido una vida disoluta y de pecado. Ya entendiste, ya tienes la la idea de lo que pasó. Los quiero mucho. Nos vemos. Eh, me voy a estar con Julia a las nueve de la noche. Los quiero mucho, ¿ok?